El 80% del emprendimiento rural tiene como objetivo evitar abandonar su entorno vital. Así lo asegura el informe GEM elaborado por el Observatorio del Emprendimiento en España con la colaboración del Observatorio MAPFRE de Finanzas Sostenibles que ha sido presentado en la UPV. Según los resultados de la investigación, 3 de cada 4 habitantes del medio rural creen carecer de oportunidades para emprender y un 65% considera directamente imposible poner en marcha un negocio. Con todo, estas cifras, pese a seguir en clara desventaja frente a las de los entornos urbanos, mejoran las del peor momento de la pandemia, también analizado en una investigación realizada a partir de encuestas hechas a una muestra de 10.800 personas pertenecientes a los ámbitos rural y urbano durante los años 2019, 2020 y 2021. Pues la situación del emprendimiento rural, al igual que el resto de emprendimiento en España, está ahora mismo todavía en fase de recuperación después de la pandemia. Todavía los indicadores, en algunos casos sí que hemos detectado que están volviendo a la situación prepandemia, pero hay otros que todavía les está costando un poco recuperarse. A día de hoy, el 11% de las mujeres del ámbito rural está emprendiendo o tiene previsto hacerlo a corto plazo, mientras que la edad media de las personas que tienen intención de emprender en el ámbito rural es de 38 años años, la de las que están gestionando ya su actividad nueva, 43, y la de las que lo hacen ya con una actividad consolidada, 50, lo cual denota la dificultad que encuentran para emprender las personas más jóvenes. Pese a ello, Ignacio Mira, director del estudio, es optimista de cara al futuro. Yo soy optimista en general y para el emprendimiento en particular también. En el caso del emprendimiento rural hay mucho trabajo todavía por hacer. Estamos hablando de que en muchos casos los emprendimientos son pequeños, pero también estamos detectando que en el entorno rural la consolidación de empresas se mantiene en un niveles comparativamente altos con el entorno urbano. ¿no? Por último, cabe destacar que el 40% de las personas que emprenden en el ámbito rural lo hacen motivadas por dar soluciones a los problemas del mismo.